Todo campesino tiene derecho a un lote de tierra. Ubija ⁇ a de derecho iban a garantizar. La tierra de los pobres del sur es rica. El regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. La reforma agraria es una necesidad política y una obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Pobre situación, no aguantaba, y ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco que os enduja a ver el cobre lucha. Marina Cuepueblo pueblo en